El infierno de Porcel La debacle y el cambio de vida antes de morir Jorge Porcel murió en 2006 Luego de sufrir una debacle personal Tan grande que incluso lo llevó a renegar De su contravertido estilo de vida Convirtiéndose en pastor evangélico Hasta los últimos días Buenos días Hola. Que Dios le bendiga a todos Yo le pido a la gente que reaccione Que esto no es religión Que esto no es ponerse ni nada, solamente tener un cambio de vida, darse cuenta que el tiempo es corto. Quiero decirles que para mí el cambio no fue fácil, cuando más dinero ganaba era cuando peor me sentía, hasta que mi esposa, que ya era cristiana, lloró tantos años por mí y entregé mi corazón al Señor. Pero hoy en día, todavía su controvertida vida personal, llena de escándalos y acusaciones de malos tratos y acoso, lo han convertido en uno de los íconos del espectáculo más polémicos y que han dejado marcas en varias famosas. Yo lo que sufrí fue una, una experiencia bastante desagradable. Él me mandó a su representante. ¿Él quién? Por ser. Por ser. Me mandó a su representante. Y, y el representante entra a en mi camarín y me dijo así...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 Eh, contesté, dije, ¿Por qué no voy a, ir a tu tamari? Y ¿Te imaginas que mi me choma me mandó a estar? ¿Cuánta gente habría sido supuestamente acosada por Porcel? Ayujito la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. ¿Habrá más capocómicos en la mira? En instantes, nuevos y escalofriantes testimonios que desenmascarán el lado oscuro de Porcel en A la tarde.